Los truenos. me dice, creo que me dice que él sabía que Domi y que Tokyo usaban hack, sobre todo que Tokyo usaba hack. Y yo le digo, ¿tenés pruebas? Porque viste, uno eh, tiene dudas y me dice esto. Y te muestran un chat, gente. Un chat se puede falsificar. Ojo, no estoy acusando a Domi Junior. De que falsificó, no estoy acusando a Tokio eh, de que es hacker, porque enseguida todos me van a tirar ahí, viste, la, la fácil. Y me muestra lo mismo que, que acaban de ver ustedes en el, en el. ¿A dónde está el de Domi Junior? Que, que inclusive. Para que vayan bien. Me parece. De muy mal gusto lo. Lo de Domi Junior porque amigo, si vos me estás contando algo en confianza si cualquiera me está contando algo en confianza no da para que ponga eso ¿Eh? me escribió el 24 de julio, no me acuerdo porque yo tuve que cambiar el número porque perdí el número por no hacerle recarga y me pasó esto mismo y yo le dije mira, si no hay pruebas por eso estaría bueno que venga 2000 Junior no sé si alguien lo puede etiquetar o quiere venir eh, yo le dije, mira, si no hay pruebas, ¿cómo lo probas? Y él me pasa las capturas, esa, todo. Y yo, me, yo no sé si él quería que yo lo diga, o quería, creo que, que quería que hable con él o que lo, lo exponga. Yo le dije, mira, yo no lo voy a exponer. Yo no lo voy a exponer. Y ahí, ustedes o gente en el chat, opinen, opinen, opinen eh, de lo que quieran, mientras sea con respeto. Y. Yo le digo, si no hay pruebas, yo no, lo, yo no voy a exponer. Yo primero no soy justiciero de nadie. Eh, segundo, ¿cómo saber si es verdad o es mentira? Siendo que Domi había usado Regedit. Eh, Esperen que estoy ordenando un poco mi, mi cabeza. Punimalpareo. Bueno, ¿Por qué se nos conmigo conmigo? Eh, Mirá, yo yo le... creo que él quería que yo hable con, con Tokio. A ver, vos imagínate. Acá él lo tenés, está, está Dylan, está Bolivia. Supongamos, no sé quién está con, con el micrófono para hablar. Supongamos que me lo dicen de Bolivia. Tom, hola Tom. Supongamos que ah. me dicen Tom es hacker o usa hack. Bueno, listo. Vos pónganse un segundo en mi lugar. Yo voy y le digo. Tom, ¿vos a Hack? No. ¿Qué me va a decir? Es obvio que me va a decir que no. Pero es obvio, muchacho. Es obvio. Dos dedos de frente hay que tener. O sea, el único, el único honesto y boludo fue Domi Junior. Que cuando le pregunté, ¿vos a Regedit? dijo sí. El resto no. Ah, yo no y Domi Dios ah, es que, no, es que okay. con vos me quedan muchas dudas todavía si sí, usaste regedida al principio no, porque con vos... es que Domi agarra todo tanto para la joda que no sabe qué es verdad y qué es mentira ¿qué Domi? ¿cuál Domi? vos ¿qué pasó? Eh, que vos todo el tiempo te re... vos yo creo que Domi, se, Domi Domi Dios se ganó el público y la gente porque eh, cuando lo tratan de dio, deja que él dice que sí. Y después no hay nada para refutar. A ver... Entonces, yo cuando me dijo eso Domi Junior, yo dije, bueno, yo no voy a preguntarle porque es obvio que me va a decir que no. Y aparte, generás un momento de mierda en el que eh, va a decir te están diciendo que yo uso tal cosa y venía a desconfiar de mí. Mira, yo voy a decir algo antes de irme. Ese está el Dylan, ¿es el gallito de Domi Junior? No, este Dylan, no. Este el Dylan, el de TWT. Yo voy a, eh, a hablar aquí, mire. Cuando yo conocí a Domi Junior, él se llamaba Aragon. Sí. Él quería ser YouTuber, todo eso, yo lo entendí. Pero en ese momento yo estaba en, en crecimiento. Sí. Y qué sé yo, cuando uno está en crecimiento Uno es lo que está en trabajar, en trabajar todavía no estamos en, Como en ayudar O sea, uno se enfoca primero en uno Para cuando uno se establezca Quizá ayudar en un futuro a gente que se lo merezcan. Porque lamentablemente La gente cree que porque usted y yo Tengamos una amistad, dígase hablando Ya ellos creen que por eso Tú tienes que ayudarlo de manera obligatoria Claro eh, Él era amigo mío Pero no era amigo mío de confianza yo ayudé a la gente, yo primero conocí a la gente y luego ayudé a Tokio al principio, el pana no me agradaba para nada porque obviamente me ganó varias sí. veces y quedé yo en la fe delante de todo el mundo uh -huh. pero a mí no me agradaba en el juego, pero fuera del juego yo lo conocí y era una excelente persona lo que pasa es que hay gente que quiere ligar la vida personal con la del juego Tal cual. tú y yo podemos ser personal a personal podemos ser amigos nos tratamos bien pero dentro del juego si somos rivales somos rivales y así fue que yo traté a Tokio a Tokio yo lo ayudé porque yo primero conocí su historia Tokio fue vino de Venezuela sí. se mudó a Perú y es lo que quería trabajar él se le, de, él, le de, él, él me decía mía o sea cuando alguien te habla tú sabes cuando habla con la verdad eh, y, y qué sé yo, como que te da la vibra. Cuando él me hablaba a mí, yo me sentía mal, mal, mal. Y él nunca lo viste tú en, en problemas De hecho, a él le hablaba mal y él lo que hacía que se quedaba callado. Ni siquiera discutía. A diferencia de mí, que si me hablaba mal, yo le devolvía. Sí, es verdad. Tokio siempre ha sido bajo perfil. Tokio no se ha metido con nadie. Tú no lo has visto en una polémica más que en esta. Lo que pasa es que la gente, los nuevos talentos, quieren crecer rápido. O sea... A ellos le, le, le, le da envidia el crecimiento de sus amigos, hay dos tipos de amigos, el que está contigo porque te quiere y el que está contigo por beneficio. Y lamentablemente Domi Junior simplemente quería beneficio, o sea, porque tú no ayudaste, tiene que enojarse e inventar historias. Porque él puede hablar de mí, él puede decir lo que quiera, por eso solamente me está atacando. Cuando yo estoy hablando de Jay Brea, y cuando él habla que si yo que que me ayudó a instalar, fue el Jay Brea. Le dije que viniera para mi casa, él me estaba preguntando de que iOS Go, y yo ni siquiera sabía de qué mierda él me estaba hablando. Si ustedes se ponen a ver, ni siquiera tiene lógica, porque él eliminó ciertos chaps, y quiso como, qué sé yo, como tener la razón. A él yo nunca le dije ven instálame el hack a él nunca le dije yo instálalo a él nunca le dije nada de hecho a él yo lo conocí jugando en teléfono yo vine rompí cuando yo lo conocí en teléfono se llama aragón yo vine rompí y él lo que hizo fue ponerse Domi junior de que en refleja, eh, como reflejando lo que yo estaba haciendo porque estaba pegando de la misma manera me decía, llámame pan de puni, llámame pan de puni, pero yo no quise porque yo sabía que él usaba sus cosas. Yo sabía que él usaba sus cosas y lamentablemente tú y yo somos amigos y todo, pero yo no voy a ensuciar mi nombre por ti. Yo te puedo ayudar, yo te puedo... De hecho, él vino aquí y él era amigo mío con hace un año, él vino aquí y yo y no fue por mí, no fui yo que le dije a puni. Puni me dijo, ah, de que tengo uno que es del clan tuyo, que ustedes pueden buscar en los tiempos de allá. y que él me dice que es del clan tuyo y que se llama Domi Junior, y, y es mi nuevo gallito. Así fue cuando yo vine que Puni dijo. O sí. sea, no fue porque yo le dije, ven para acá. Fue porque Puni se lo encontró, no él pegó muy bien y todo. No sé si fue una sala, no me puedo acordar cómo, cómo llegó hasta el canal Domi Junior. Si alguien recuerda, eh, lo, lo pueden poner en el chat. Él, eh, él usó su cosa, pero fue como por necesidad, no porque quiso, porque en teléfono Domi Junior era demasiado bueno. Él le hacía unos movimientos insanos, tú lo, ve, lo veías dando tiros, de hecho, él me llegó a ganar varias veces en teléfono, como yo pero, le ganaba a él. Pero, pero él quería perdón, adelantarse el tiempo. Perdón, pero voy a, voy a preguntar como corresponde todo. Cuando él te ganó, ¿usaba algo raro o no usaba nada raro? No, porque él jugaba en teléfono cuando eso... Legal. Nadie, eso, legal, o sea, para mí legal. Para mí fue legal, porque no fueron cosas de otro mundo, o sea, él me daba el pecho, me daba la cabeza, yo le daba el pecho, él me daba la cabeza. O sea que si él ¿Qué? hubiera seguido jugando legal, podría ser uno de los mejores hoy día, pero eh, obviamente lleva tiempo. Porque, juegan un poquito en mi lugar. Yo no sé qué carajo hacer... Yo no sé si me decía la verdad, si me decía la mentira, una mentira. Y para todo lo que decían, pero vos lo invitás a los torneos... A partir de ese momento, gente, creo que no hice ningún torneo más de celular y no sabía cómo hacerlo. No le voy a mentir, no sabía cómo hacerlo. Porque yo sabía que este momento en algún día iba a llegar. Entonces, ¿cuál era el tema? Si lo invito a Tokio, van a decir, vos lo bancás, bancá los hackers... Si no lo invito, te cagás en tus amigos. Al final, eh, vos usás a la gente para tu contenido. Que de hecho es, es lo que se lee en acá. Es lo que se lee acá. Acá, bueno, en el, en el de Marcio. Vos lees, eh, vos solamente lo usás por las visitas. Gente, yo hago torneos. A mí me sirve, sí. A los que vienen a jugar les sirve, sí, nos sirve a todos. Entonces. Para aportar a la comunidad a los torneos. Y la, la, es para es para todos nos sirve a todos ustedes lo pueden disfrutar el que juega lo puede se puede hacer conocido a mí me sirve también por las visitas nos sirve a todos por por algo hacemos esto eh... mi junior cosa más que te interrumpa lo sí. único que yo quiero saber eh, por qué le baña la cuenta si no usa nada pero preguntáiselo a él. ¿Por qué Pero... están baneada la cuenta si no usan nada? Tengo una sola la arena, cuenta baneada y no está baneada. Si quieres. Sola, sí, traigo sí, traigo, traigo, una, traigo una, a alguien si, si quieres para no que te diga. En serio. No está bañada. Hay, hay el Facebook la... está bloqueado. Sí, el, Facebook está bloqueado sí, el Facebook está bloqueado. Y, y ahí y está. La, y, ok, la cuenta de Domidio. Que bañadas, ahí está en esto que te puede decir. La cuenta de Jan R. Y tú tienes más cuenta de ahí de la que he mostrado, loco. Vamos a ser serio, loco. ¿Tú se calle solo? trae se calle solo? trae a Dylan? ¿A los gallitos que él mismo trae para acá? lo mismo? lo trae mismo, lo mismo. Yo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. amigos no, tuyos. No, se te están virando. Lo, lo trae, mismo, amigos. Toda porque toda saben que tú eres un doble cara, viejo. Tú eres Ay, tú, un doble cara. Y tú tú no vas a crecer para ningún lado, a ti nadie te va a ayudar, tú, te, no tú estás importa. llorando por mí, no pero a ti importa. no te va a ayudar Eso ni de nino, no te va a ayudar ni chino, porque no tú importa. eres una basura de persona, viejo, usted a no sabe me cómo importa. tener una amistad, Acá, usted no, no usted sabe me tener amigos, oye, la lealtad no importa, y lo que sea, loco. vale, más que a ti no te importa nada, pero tú vas a seguir siendo sí. un muerto, oye, yo tengo el poder de eliminarte el canal, y yo no, no lo Yo no lo voy a eliminar. Yo estoy dejando que tú consigas lo yo que tú falla. quieras. Yo puedo mandarte a sacar del yo, TC. Que lo que yo, quiero, yo puedo que hacer lo que yo, yo quiera No, es que yo no ¿Para? voy a hacer eso. Tú estás trabajando. Estoy dejando que tú trabajes Gracias no, a Dios. Es que si sí, yo voy a querer visita, yo si que, es Ay, que tú estás buscando visita tú mira Pero tú en tú dime porque mi toqueo no es mío no tengo ¿Qué? para comer necesito cien si si dólares te mando, 300, vida, te mando si yo 300. te mando 300 vida, para ayudarte vida, sigo en AI, habla que es está mejor. usando clic que dice ah, que estos clics los sacan en el teléfono cuando ahí podemos buscar en el canal del mismo Dylan que esos clics son de Dylan él está hablando y de Klee, cuarta Klee, bañada, Klee. Klee. Cuando la tuya, llevo, no ninguna ninguno existen. Vale, dos cuentas, Vania. Tú te todo, oh, oye. oye, do oye do ay, cuenta. sí, ay, sí. Dos millones. ya vamos. respetando. Atento, atento a tu 30. canal. Atento, oye, atento a tu, a tu canal el can... sábado. El sábado vamos con prueba. Yo hablo con prueba. Yo hablo con prueba. Que estés atento para que hablo con que Habla con lo Habla con lo que. ¿Qué prueba vamos a buscar contigo? ¿Qué, no, por, con ¿qué con beneficio amigo, tú no lo das? ¿Qué pruebas tú no? O sea, ¿qué tú no beneficia a nosotros para buscar pruebas contigo, loco? Si todo el mundo ah, sabe que tú lo que quieres sonido. Bueno, Quisiste crecer o sea, con acá, un canal comprado. Sí, yo quieres crecer tirando. Oye, sí, tú das tanto asco. Tú das tanto asco. Oye, papá, ¿qué iPhone si nadie te está apoyando? ¿Qué iPhone si nadie te está apoyando? ¿Qué viral? ¿Qué viral? ¿Qué viral? ¿Qué viral? ¿A qué tú le llamas viral? ¿A qué tú le llamas Viral? Viral es el único Viejo, que se... Ay, por... hay. Hay muchas maneras. Póngase a estudiar, póngase a buscar un trabajo, póngase usted lo con a buscar un doble cara. No, yo, a mí no me. Yo no necesito de eso, porque gracias a Dios, doble antes de ser yo, a mí me estaba bien. Viejo, eh, usted eh, es tan ratón eh, que si tú te, te pones aquí? En la primera entrevista que a mí me hicieron con Alusa, él salió al lado mío. ¿Y? Es tan doble cara. Oye ¿Y? papá, usted es un ratón. Usted, oye, tú puedes, entre entre tú, lucha. tú puedes hacer lo que tú quieras. tú puedes hacer lo que tú quieras, loco. Tú puedes hacer 30 videos que cuenta bañada. Viejo, si yo quiero beneficiarme, yo puedo dar explicación de cada uno y a mí me da lo mismo, viejo. No, es que a mí me da lo mismo que yo... Es tan tal, porque tú pero... estás difamando... No, dijiste, El, eh, tú habla... Espérate, déjame hablarte. No, tú no, estás dice, difamando... ¿Por qué se lo Porque yo no... Ya cuántas veces, veces yo le he dicho... Oye, entro a la cuenta de mi influencia y te enseño que tengo más de 200 mil diamantes. Qué tiene que ver los diamantes, los Ay qué los reembolsos necesito. No el, el otro, el reembolsos me, cuenta, oye, viejo, el tú eres un aguerrido. Oye, el otro que le a montar la real, sí, te a montar la real. Yo tengo a loco. mi poder, loco, yo, si yo, oye, yo, te, yo, yo tengo mi poder. Lo que me cuenta. oye, yo yo yo tengo a mi poder, viejo. Que Ahí. si yo quiero meterte preso en la vida real lo hago, porque el nombre mío está registrado en Onapi. El logo mío está registrado. Y cualquier mierda que cualquier pero, gente no, me haga. Pareada, bacán, pero yo no lo voy a hacer, no viejo. Yo no. Oye, papá, yo soy una gente sana. A mí no me a mí no me gusta crecer como tú lo estás haciendo. Tú estás haciendo un público malo. Bacán, tú, en vez de estar de mantener. Pero no te si te mant crecer te... crecer sí, y en celular. Usando pero qué celular que el tú mejor. usaste. Lo hiciste. ¿Qué? Yo no me creo el mejor. No, La gente no sé lo dice. Yo nunca he dicho que soy el mejor. Y que que lamentablemente estoy lo que diciendo tú... yo no, no, estoy no, no tú, eso oye a ti cuando tú hablaste en tu mierda de tus videos a ti se te sintió un dolor que tú dices que nosotros no dejamos crecer a nadie o sea cómo nosotros no se deja a nadie claro, una gente, una gente que, que venga a un directo que juega okay. legal y ustedes le juegan con hack que no oye tiene oye, oye y gara, ¿Sí? y y gara gara, gara, gara porque tú vengo un directo eso no quiere decir que tú vas a tener okay. un millón de suscriptores. Y, y, y, eso se, eres, llama, eso se llama eso se llama la suplantación sí. ahora mismo sí. que tú estás hacke, porque tú estás diciendo que Igara te ganó y yo te estoy diciendo que ustedes no lo dejan jugar usando hacke y tú estás diciendo que pero, ganó Cómo hacke, yo no lo dejo ganar. O sea, Cómo, hacke, yo, no dejo? Entonces, ¿cómo entonces? yo no lo dejo. Cómo yo no lo dejo ganar. Cómo yo no lo dejo de que sea. O sea, yo, yo soy el que manejo el canal, viejo. No, Para eso si se necesita la qué oportunidad del diablo. Entonces tú tampoco porque tú mucho mamabas para que nosotros te metieran para todo lo directo. Mucho le han a puni para que te metiera él. A eh, ninguno. A, a ninguno. Puni, ninguno puni, ah, no, a ninguno. Oye, si yo me puni. yo busco un programa para recuperar tu... Porque son tan inteligentes que me a mandaron binario y claro. me mandaron a soporte para que a mí se me borre todo. Pero si yo ¿Qué, busco todas las veces que tú me la oye, tío, tío, tío, tío, oye. Tío, tío, tío me la envía a mí, ay méteme por un directo, compárteme este video, a ti además te faltaba que tú dijeras que te editaran los videos también, porque tú no quieres trabajar viejo, tú no quieres trabajar, loco, tú crees, loco, que la escucha, suerte que yo tengo, la, la suerte que yo tengo, fue una suerte, no fue porque yo quise, el que quiere ser youtuber por suerte, si no vamos a eso, vete a buscar a los viejos como cayeron, esto se llama de tener educación y constancia, tú no vas a subir, hablando mierda, tú no vas a subir y que porque tú subiste un highlight esto se, se trata de suerte, si yo te comparto un video a ti, muchas veces te lo dije loco, de qué vale que yo te comparte el video a ti, si la gente de más van a entrar porque yo lo mandé, no porque le gusta puta, tu bella, contenido, me mandé videos varias veces Nunca se compartieron. Es que, es que, no, lo, pienso, es que no, no, no lo voy a compartir. Es obligado que yo tengo que comer. No, es que a mí no, es que no me comer. duele eso. A mí me duele que ustedes... Yo no comparto videos de ni siquiera gente. De eso gente que, que me, me ofrece que... plata. Gente que me ofrece plata en ah, Instagram. Que te doy 100 ah, dólares ah, para compartir videos. Y no lo comparto ah, porque ah, no quiero llenar nada de spam en mi canal. Y voy a compartir el tuyo gratis todo lo que tú subas. Okay, tú eres un gato, vale. Tú te hay que, hay que, que, que, que competir, ganar, el que el, el que pe, pe, pe contigo fue planeado. El que me mandaste sí, si Enseña la prueba. Enseña tú la prueba. Enseña tú la prueba que, que, que se ha baneado. Que, que sea planear, ya, ya te dije. Ya yo no, yo no quiero seguir no, pero, pero, yo que, con lo mismo. Pero tú me haces que, que yo suba todo, mano. Todo, todas las 50 capturas la que sí. yo tengo tuya suba Y va todo. a ser peor. Va a ser Súbalo. tu final, Súbalo. mano. Yo no soy malo porque yo no quiero hacerte es, eso a ti Es lo que quieres Es malo, lo que quieres Mira, es lo que hiciste, ¿cuánta plata te está dando? Todas las repulsiones que tienes. 100 dólares, 200 dólares. Tokio, necesito plata, mano. Yo te hubiera prestado por lo menos 500, te mandó 300 dólares para pa, Si estás jodido, pero que es esa mierda que tú estás haciendo, para hacerte famoso. A mí, no me, importa este famoso, esto. A mí me importa creta. Creta. que para mala verdad. eso sí me importa. Como tú dijiste en la, la, la, la captura verdad, de wow, ellos, no te hicieron. Gracias verdad, Dios, no, por mandarnos a youtuber que va a, desma de a desmascarar a todito. Oh, Diablo, y, o sea, estamos diablos. Y mi gracias, porque todo lo Bravo. que estás haciendo es me, me, me muchísimas puertas, eh, el video gracias, está Instagram está subiendo, mi TikTok está eh, subiendo, mi YouTube tenero. está subiendo, más bien te pasaste la raya hermano, de verdad que yo Uy. al principio me lo esté, pero ahora estoy feliz de lo que estás haciendo. Wow, gracias Garena, por todo el mundo, especialmente a Domi Junior. ya tenemos un desman, ¿cómo es que dice? Un quita máscara. Cuándo tú te vas a quitar la tuya, porque tú tienes más de cinco puertas. Tú pareces ver, un carnaval ver, de la Vega. vamos, no, no güey. Ya tenemos YouTube. Ya tenemos YouTube. Es que verdad. yo, es que, es eso, viejo, los favores ha se favore hacen de corazón, yo viejo, los he favores. Los favores favore se, hacen. ay, pero oíse. qué obligado a hacer favores? No, pero tú gracias porque, por porque ah, lo único del el pueblo por lo del jay Brea, y ya. Lo de jay Brea, eh, eh, eh, me, un día y medio aquí instalándote un hack a ti para que tú vayas uh, a eh, jay Brea Un hacker. Ah, es tú, este le un hackle. Hackle. tú le llamas, tú le llamas Tú le llamas, ¿qué hacker? ¿Cuál hacker? El iOS tú, go pero el tú, tú, tú tienes que subirlo, eso que tú le instalaste el iOS go. Yo le instalé. le Me la cuenta el mismo día, sí. loco. El Ay, mismo día. Igual ah, que de eso, loco. Igual que pero, ese que nadie pero, conocía, tú tienes loco. que hacer un video. Oye, tú le estás diciendo a, a un Jay Brea, loco, que tú me instalaste. Donde no Y la cuenta baneada de ustedes, qué fuerte. Yo tengo una sola y ya te dije porque no está baneada Está suspendida. Una sola. suspendido el Facebook sí, sí, está suspendido. El es Facebook serio, loco. en un partido y la cuenta te lo va a pegar por la cara y va a quedar como el propio sí. payaso delante de miles de personas, porque eso es lo cuenta. que es un payaso. La 32, mi Dios, también es una mentira. La tuya es No, no, son Yo tengo dos y yo le puedo probar lo mío. Oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú solamente estás hablando del pasado. El es grandísimo. Yo voy a jugar con mi cuenta Sakura. Atento ahí con la para que vea que me la van a bañar. no, no, Tú estás que hablando, hablando con pruebas 2019, viejo. Con cosas que ya se hablaron. No entiendo que me llaman aquí. Desde si que tú, viene, a desde, oye, tú, vienes, tú vienes, tú vienes que hacker del hacker. Desde que yo tengo mi cuenta influencer, jugué en el teléfono, jugué en mi PC y todavía sigue viva. Quiere que te enseñe mí, una conversación a, hay ¿Me una sola. No me van a ni cuenta porque de influencer. a que te lo a no, que eso ni a a uno de los diamantes, ni a ni a ni a a ni a que a a a a ni a a tú a ni a a a a ti a si no, pregúntale a todo eso que lo han sacado de la influencia. No, son 40, son 40, no son ¿no? no, 30. Yo 40. que tenía 30 cuentas, yo nada más son tengo 30. No, pero... mío, sí. ¿Por qué, tú, ¿Por qué tuviste que eliminar todo tu video viejo? Palo está Palo strike, ahí. Palo está Palo está ahí, eh. Palo está ahí, eh. ahí, eh. Palo está ahí, vos, cuando ya, mandamos, ya, ya, para, para, para. cuando hablo yo, cuando hablo yo, hablo yo, vos sabías que él usaba Jalibrea, que vos sabías que él usaba toda esa mierda, entonces lo trajiste por eso, y vos, vos te das cuenta cuando alguien usa algo, entonces vos lo viste pegar esos tiros raros, mirá, se fue el hijo de ronita, porque <risa> sabe que tengo razón, y vos, video, y vos, lo video, vos lo defendiste y vos me dijiste que cuando yo, cuando alguien me ganaba a mí, todo oh, tenía hack y no. yo sabía que tenía algo. Okay, yo, oye, oh, es que tú tienes una percepción rara. Tú estás diciendo jailbreak, el, el, el Brea no es el hack de iPhone. Pero jailbreak es Brea para es poder un... el hack. Por eso yo no, decía no, no, que no, él usaba. Brea, se usa para muchas cosas. y Eso fue lo que yo dije. De hecho a ese Dylan yo ni lo conocía y cuando yo entré tú te puedes ver que yo entré fue a mitad de los pvp de ustedes. Y después dije que ese pana estaba raro cuando tú te fuiste quillado Así que Acá, a mí no me quieren eh, meter en su problema. Nada, pero que... yo te dije, yo te dije más? que me dijiste: el que te gana vos, a Javier ahí te pega. No, no, no. sí, sí. Eso, sí. Yo, eso yo lo repetí de otro que lo dijo. Es diciendo... lo que sé, que ahorita, <risa> ahorita ahorita estoy jugando con un 12 Pro Man, no le instalé Jelbrin, no le instalé nada y van a seguir, van a ver que voy a hacer el mismo toque de siempre. Cuidado si hasta mejor, porque me sirve más. Recuerdo el día que vino ese Dylan. ¿Dylan era? Sí, sí, y otro ah, más de PC que, creo que era, otro más de PC. U otro, no sí, sé, sí, que, sí. que Domi eh, dijo, ah, por lo menos yo no, no abro la boca ahí porque no por ahí no conozco, no sé de dónde viene, no conozco la historia de nadie. Y Domi dio a entender como que sí usaba algo porque dijo, el que mucho habla porque mucho sabe. Algo así había dicho. Eso fue lo que yo dije. Igual, lo, que, que, el... lo, que, lo que Domi le dijo a uno fue que uno siempre se quejaba de que la gente usaba HAL cuando le ganaban. En realidad no lo defendió a este Daniel, no sé cuánto. No, estaba, él dijo que... nadie nadie lo conocía. No no, no, no, no, no, él dijo, ahora que él te... O sea, cuando alguien te ganaba a usar y yo era la única persona que usaba algo raro ah. era él. Era Dylan, porque uh -huh. te das cuenta No, man, no, que... no, no, no. Y yo después no, no. me entero que le revisan el celular yo, yo... Me entero que le revisan el celular y lo banean de Discord Entonces, hijo de remir puta ese Si iba a ser piola y usaba algo <risa> yo, yo, yo, yo, yo, yo generalicé Yo, yo nunca hablé sí, de ese mismo sí. Y la peseja de puta que trajo mi junior también usaba algo Y todos los que trajo tío mi Jr. usan algo el tema... Son todos unos jalibraqueros De mierda eh... Bueno, mi junior se fue Pero el tema... Algo se quebró porque sí. a cola de mi junior con su video estúpido. se quebró, se quebró para mí un código muy grande entre Sí, la entre privacidad la gente, se quebró. De, de, de Free. Sí, yo cuando yo empiece a, a quitar capturas de mis conversaciones privadas con Puny, se termina una amistad grande, ¿Por qué? Sí. porque porque sí. no tiene por qué salir a la luz lo que yo hablo con Puny en privado. La verdad, porque aparte lo que le mando y todo, claro. lo que le mando, no tiene por qué salir de de esa privacidad. Y claro. ahí Domi Junior la cagó fuertísimo. Yo cuando me preguntaban qué pensaba de esto, para mí el único que se equivocó fue Domi al empezar a mostrar un montón de cosas y aparte sin consistencia otra vez, porque había como una conversación del 20 de abril del 2017 y estamos en, en 2021 más o menos. Sí, en la cuarta pandemia. Y, porque sí. ad además hay, hay algo que es real. Hubo unos meses atrás que estábamos siempre planeando los torneos todo y Domi... Javi y yo, estábamos en Discord, y Javi y Domi, Juan, Pepe, y Javi le ganaba a Domi Dios, fuera de directo, ¿Ah? y nadie decía nada, y él no le hacía video, no sacaba nada, y nosotros veíamos cómo Domi iba calibrando la, la sensibilidad. La sí, sí. Y encima nos mostraba, tener que tocar acá, sí. tener que mover allá. tienen que instalar de... esto, ah, no. nada, entiendes <risa> <risa>